Mí, ah, mi amigo, dígame. está calculado hey. que este gobierno hey, va a lleva la carga mayor de todo eso que tú has dicho ahora yo te quiero contestar algo Ay. 185 mil millones de pesos de inversión, aumento de tarjeta solidaridad se utilizó para que Danilo Medina fuera hoy presidente en el 12. Se usó en el gobierno fue? de Leonel Fernández. Se usó en el gobierno de, eso de Leonel. Eso es corrupción? Por Danilo. Pero esa es corrupción. ¿Para Danilo? ¿Pero qué es, no, es, es terrible? Esa corrupción? No, espera. ¿Pero, ¿Pero, ¿Pero, ¿Pero, ¿Pero, pero están hechas ¿Pero ¿Pero la, ¿Pero de la de carretera. ¿Qué defensa es esa? Eso contiene la carretera. ¿Qué defensa? Danilo está haciendo el señor. ¿Qué defensa el gobierno de Leonel? No, no, no, no. No, Fue inversión. ¿Qué inversión? Eso es... Estamos dando inversión. Ambos candidatos. Ninguno, ninguno. No habla de corrupción, no, no, no pa, lo... eso no existe, <coughs> pero Ay, eso Dios costó mío. Danilo. Pero eso aguantó... es corrupción y no, no, no, pero, eso espérame. lo hago por Leonel Fernández. No. Y Luis, tú que estabas no, ahí también, escucho, lo, lo, lo doloroso es que escucho. tampoco Luis Aveñadera habla Escucha, de él. ¿Eh? ninguno. No, no, no. No. Neまり, no. El PRM está esperando los no. muertos del PRD. Hay una llamada ahí. Tenemos otra llamada N ¿Y ¿Y lo buenos días. Buenos días. El PRM Hable, hable, buenos días. Buenos días. ¿Y cuáles lo han robado de lo que han subido todos. Dígame el nombre usted que sabe de eso. Pero lo que tenemos que ver es cuál es el que me ha robado, entonces. Dígame cuál no ha robado. El que menos ha robado. El gobierno de Leonardo Fernández no hay... que tuvo que emplear a fondo a Gracias, terminar la carretera y, y aumentar la tarjeta solidaridad y eso costó ¿eh? mira, no Oye, voy a hacer lo que tú hiciste los otros días es que este? te paraste y te fuiste porque no han traído el café todavía sí. y ya, tengo dos horas diciendo eh, la, vámonos tú y yo sobre todo no, miren no, eh, no pero señor, en, en, en correlación a las encuestas que es el tema central de, que estamos sí, tratando sí, mira, ahora yo... vamos a abrir los teléfonos para que la gente se presente por quién por, por, por, por Leonel Gonzalo y por si las encuestas tienen una tendencia a manipular la intención del voto esa es la idea esa es la idea yo no sé si si tenga el poder de la manipulación, pero lo que yo sí sé, que esta etapa el gobierno, Gonzalo, ha sido el producto de la manipulación publicitaria para aumentar en gran proporción su participación, no para superar al otro.